Tenemos un minuto de silencio porque casi todos los años algún compañero o alguna compañera eh, sufre un accidente y muere en un incendio. Tristemente eh, resulta ya anecdótico que vengamos reivindicando un año tras otro los mismos problemas eh, laborales que tenemos. Resulta ya algo que parece que es un pecado volver a incidir en esto porque no nadie toma cartas en el asunto para que las cosas cambien. Añadido a la precariedad laboral que tenemos y todos los problemas que llevamos arrastrando durante años, este año ha sido algo horrible. Ha sido horrible en relación a la cantidad de incendios forestales que ha habido, la simultaneidad de, de ellos. Todos los años eh, venimos reclamando una dignidad laboral traducida en, por ejemplo, un segundo conductor para las autobombas. No resulta eh, legal que una persona eh, sea la conductora y la que maneja una autobomba. Tenga que ir al incendio, esa persona sola volver y, aún encima, actuar en el incendio. Eh, no resulta... Es mm, lógico que las cuadrillas terrestres no tengan una, unos centros de trabajo dignos, con un mínimo de un enchufe para poder cargar una, una batería de una emisora, por ejemplo. Eh, no resulta coherente que los puestos fijos de vigilancia tengamos que eh, estar luchando año a año para que se les aumente el tiempo de contratación. Hay puestos fijos de vigilancia que están trabajando tres meses. Ocurren incendios durante todo el año y la, la gente que trabaja en los puestos fijos son nuestros ojos. Tienen unos accesos a, estos, a esos puestos fijos que son tercermundistas. Además lo hacen con su propio vehículo. Tenemos unas turnicidades que son eh, absolutamente esclavistas. Nos damos cuenta de la importancia que hay de que los dispositivos estén todo el año trabajando. Porque estar todos los meses en el monte te dan una habilidad de movimiento en el monte que cuando llegas a un incendio te desenvuelves con mucha soltura. ...y sobre todo te, da, te permite vivir eh, un poco estable... ...hoy eh, estamos a 1 de octubre... ...y ayer la gran mayoría de mis compañeros y compañeras de León... ...se fueron a la calle... ...en un año en el cual eh, hubo unos incendios muy tempranos... ...en Zamora, eh, se desmadró el incendio... ...ha sido de los más grandes de la historia de España... ...y el mayor problema eh, que había, ¿cuál era? ...que aún no estaban contratados... ...estábamos en junio y no estaban contratados... ...es imposible ser un buen profesional... Trabajando tres meses y despidiéndote, echándote a la calle, porque la falta de estabilidad no te deja mejorar. Venimos reclamando también que las jornadas maratonianas que se hacen durante los incendios acaben ya de una vez y todo eso se hace con una buena gestión. Con una buena gestión tanto de lo que es eh, mi empresa pública, salga, que gestione bien a los trabajadores y trabajadoras que trabajamos en el operativo, como el gobierno de Aragón. Todos estos problemas eh, son digamos, estructurales y vienen, pues, eh, los llevamos en la mochila gastando durante un montón de tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? Tenemos unos incendios absolutamente devastadores, en donde la simultaneidad de estos incendios hace que el operativo se resulte escaso. Y además eh, nos estamos viendo abocados a situaciones incluso peligrosas para nuestra vida. Este año ha ocurrido que a una compañera del, del operativo... Se le ha tenido que evacuar y no había un protocolo para hacer una evacuación de emergencia. Y nos sentimos con las manos atadas para, para, para poder desempeñar bien nuestro trabajo, sobre todo con una seguridad. Evidentemente desde el medio rural realmente necesitamos que haya brigadas forestales que... ...que estén sobre todo convencidas con su trabajo y cómodo y a gusto... ...como todo el mundo reclamamos realmente en nuestros bueno, puestos laborales... ¿no? ...cada día su trabajo realmente es enfrentarse a un incendio... ...un incendio realmente es inhalar <ríe> gases todo el rato ¿no? ...entonces eh, eso no es lo mismo que un trabajo de cualquier otra persona... ...que está en, en su oficina ¿no? en, su, ...en su puesto cómodo laboral... ...trabajamos apagando juegos, con humo... ...y no se nos reconoce una toxicidad... Este mono va sucio, va sucio del de humo y del hollín que se impregna en nuestra piel, que respiramos cada vez que trabajamos. Y aún así nos siguen diciendo que la toxicidad no nos afecta, que no podemos tener enfermedades derivadas de la toxicidad. Y llegamos a casa con los ojos rojos, llegamos a casa eh, con cinco años encima porque nos hemos, el humo nos ha deshidratado y el calor nos ha deshidratado, llenos de arrugas en la piel. Llegamos con las mucosas... Eh, llenar de mocos negros que nos pegamos días soltándolos... ...y el olor a humo tarda varios días en salir de nuestra piel... ...tenemos peligro de sufrir enfermedades... ...derivadas de la toxicidad del humo... ...es un hecho que no se puede obviar. Pedimos también que haya unos coeficientes reductores... ...para la hora de la jubilación... ...no puede ser que con 67 años estés en plena línea de fuego... ...si llegas, si llegas. Eh, a día de hoy yo no me voy a jubilar en este trabajo... ...¿por qué? Porque mi trabajo me exige un desgaste físico que hacen que a la edad de 64 años actual, 67 dentro de muy pocos años, eh, no lleguemos. ¿Y por qué sabemos que no vamos a llegar? Lo primero, porque no tenemos compañeros eh, de más de 60 años prácticamente, hay muy poca gente. Y segundo, porque nos damos cuenta que nuestros compañeros, conforme cumplen años, vamos a poner la barrera de los 50 años y les ves que les cuesta. Me he pegado 30 años, 20 años, 15 años dándolo todo para que me quede con unos problemas de salud ...que me van a impedir también desarrollar muchos trabajos... ...por eso Gracias. también estamos pidiendo... ...que te, tener una segunda actividad... ...para que si antes de llegar a la edad de jubilación... Eh, ...mi cuerpo dice hasta aquí hemos llegado... ...yo no me quede de un día para otro en la calle... ...tener una alternativa digna. Nuestra lucha y nuestras reivindicaciones... ...no son para, para nosotros y nosotras... ...nuestra lucha es para la sociedad... ...nosotros como bomberas y bomberos forestales... ...estamos luchando... Por, por, por tener un, un, un paisaje, por tener unos montes, por, porque nuestro futuro no sea negro y que huela cenizas, porque nuestro futuro sea verde, porque queremos afianzar eh, la vida en los pueblos, somos personas que trabajamos en el monte y vivimos en los pueblos. Trabajamos en los, en los montes en los que vamos a hacer deporte, en los que hemos disfrutado toda la vida y queremos seguir viéndolos como, como los vemos y trabajando en ellos. Por ejemplo, lo que hemos visto en los pueblos es que no hay planes de contingencia. O sea, cuando llegó el incendio a los pueblos, eh, eso fue un caos. Entonces, si no hay un plan de organización de los pueblos, de que cuando vengan las brigadas forestales, es que no sabíamos por dónde tirarles, ¿no? ni ellos ni nosotros, y que sea hecha con los pueblos que no solo venga gente de fuera y te organicen qué es lo que hay que hacer en un incendio, ¿no? es que toda la población que vivimos allí tendríamos que ser conscientes ¿no? de, de cómo hacerlo. Que los chavales eh, jóvenes eh, y pequeños de los pueblos sean, y las chavalas sepan muy bien cómo, cómo actuar y que ahora mismo también, en el posincendio, de alguna manera, hagan participar a la ciudadanía para que sientan los montes suyos. Hoy pues se celebra la Marcha Negra en Zaragoza. Este mes ha sido el que la empresa ha dedicado a la formación de incendios a las cuadrillas, después de todos los incendios que hemos estado viviendo. Y aún encima, una formación de incendios totalmente nefasta, ha sido reírse de nosotros en nuestra cara. Hoy nos manifestamos aquí en Zaragoza y un poco llevamos la voz de lo que es nuestra comunidad, que es Aragón, pero somos un poco la voz de, del resto de España. O sea, tenemos una serie de problemas comunes en las distintas comunidades autónomas. Compañeras y compañeros de la y de Sarga, volvemos a las calles para gritar basta ya de precariedad. Hemos vivido un año de récords, con centenares de personas afectadas, directa e indirectamente, pueblos evacuados, calcinados e incendios desatendidos por falta de personal. Tanto el Gobierno de Aragón como el Ministerio de Transición Ecológica, así como Sarga y Traxa, siguen mirando hacia otro lado y poniendo en jaque a más de 35 compañeros y compañeras y aumentando así la inestabilidad de todo el operativo. No queremos a políticos en los incendios dando discursos engañosos. Los queremos solucionando problemas. Porque amamos nuestra profesión, porque la lucha es el único camino, porque nunca nos han regalado nada y porque los derechos no se mendigan, sino que se conquistan al calor de la llama de la lucha obrera, No regalaremos! ¡Bomberos y bomberos forestales! ¡Ata! Tenemos unos dispositivos que no son de calidad, que no son profesionales, que no son competentes. Eh, los incendios que vamos a tener, que apuntan a que cada vez van a ser más intensos, los daños que van a provocar van a afectar cada vez a más gente, van a ser más destructivos. Si no minimizamos daños, eh, vamos a tener un problema que va a ir en aumento y que cada vez va a afectar a... Gente. El día 8 de octubre, aquí en Madrid, vamos a preparar una manifestación con todos bomberos y bomberas forestales del territorio español. Sé que vamos a venir todos, pero animo a todo el mundo a que vengan, porque el apoyo que hemos estado recibiendo, todas y todos, en estos incendios tan duros, por llamadas de WhatsApp, por, por llamadas de teléfono, por abrazos que nos han dado comprendiendo nuestra situación, esperamos y queremos que la manifestación del 8 de octubre estemos todas y todos juntos luchando por nuestros derechos.